Lo vieron bien equipado, camionetas con blindados Lanzapapas por un lado, tubos largos van tomando, En la capi ruleteando los 50 centros, empotrados Con los radios activados, la trebojadas circulando No, man. no man. Ya Bien, güey. Ah, la verga, Y no avisan en los putos medios, güey. Te tienen por los dos lados con las derramas. Con la de la derecha yo digo. Patrón, patrón, me copio. Te copio, ¿qué pasó? Es que no se avisa cualquier cosa. Pendiente, hay pendiente, si tienen cualquier cosa. Eh, buenas tardes, eh, Papeles y su licencia de conducir y papeles de vehículo, por favor. No, buenas man, tardes, ya esto qué oiga, esta a ver, pásamelo okay. sí. La rote en Ah, Ok, ahora la guantera, pásame los papeles de cortes ¿Qué tal, pinche chota foto pendejo? Ahí le voy oiga, no traigo licencia eh, nada más traigo el... puro papel de los vehículos Pero, ¿y por qué vienen enchalecados y con máscara y con armas largas? Pues somos gente oiga, andamos trabajando Estamos laborando. Pues yo también, y antes de que, Pers, antes de que me empiece con sus mamadas, ahí le paso la clave y hablo a su superior No, pues a mí me, me viene importando pura verga lo que tenga con mis superiores Bájese del vehículo, por favor Estás muy morro, mijo Estás muy morro, si te, ves, te ves que estás muy morro, te escuchas que estás muy morro Pues que le valga, ¿no? Mira, háblele a, a tu comandante tiene... tiene no, tenemos no, pues un. Estamos, a a a con ellos en la estamos pues, apalabrados, no, yo y él. No. Así que hazme el favor y déjame pasar. Que no le apuntes el patrón. No, pues allá se arregla con él en la comandancia, por favor. Bajes el vehículo y las dónde me las va a ver. Es la última vez que te digo, morro. si sabes? El que le digo. ¿Qué sabes Muy valientito me saliste, güey. ¿sí? ¿Y sabes no, dónde acaban los... sabes para dónde van los valientes? ¿Para dónde? Para el panteón. Pan, no, no. No, pues bájese, por favor. Ya. Uh, Fragilizar el movimiento también, por favor. Está no, bien, pues, púr. pero no me apuntes, no, calmado. Baja el arma, pues. Está bien, nos quiere agarrar los huevos. Revisaron si agarraron ¿No? los huevos. Como les pesó no haber no querido no agarrar al grande por sorpresa. ¿A poco pensaron que no iba a les conmigo? Se estrella. sobre, sobre! ¡No lo mande! para! ¡Cállate los hico y tírale que quieres aquí, foto! que vean manda pinches gochitos? ¡A guacho, este ¡Es lo mismo! Curre que voy para atrás, corre, que voy para atrás! ¡Ya lo hice la matraca! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Agárrate los que serán atrás y más caro Puro pecho blindado y su carro duro Pistona el cinto y sin seguro ¡Qué chingos! ¡Qué chingos! ¡Qué chingos! ¡Tú cúbrete nomás! ¡No mames! ¡Sí lo aguantamos! si sí lo aguantamos! lo aguantamos! ¡No es tu papaso! ¡No es ¡No! ¡Empieces con tus mamadas, las cortes! ¡Puro p***! ¡Para romper blindaje en las 5-7 pa' los maleantes! ¡16 Qué tío, para echarme un el... ¡A la verga! ¡Voy a ir cargando! ¡Voy a Tira el otro cincuentazo, tira el otro! Anda a pedir apoyo. Pide apoyo, pide apoyo. Queda un poco, queda un poco, queda un poco. Están escalando. Al tiro por la espalda, tiro por la espalda. Vámonos, órale Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, sube, sube, sube Muévele Vamos, pícale, pícale, pícale Espérate, espérate, espérate Ah oh, cabrón, es mancas, que yo esta chingadera Ah, que le sepa Se orden del comandante esto, que sepa, que pedo No mames Vámonos ¿Qué le pasó el... Ah, me ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Vámonos mames te ha pido el pollo! Digo el apoyo ¡No hombre! el no, no, apoyo? No, ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Este imbécil! que está haciendo Porque qué? ¡Ah! ¡No mames! ¡Se otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Vámonos! ¡Aquí no vamos! ¡Aquí no vamos! ¡Puercos! ¡Vámonos! ¡No resúes, ¡Jálate! ¡Jálate! ¡Jálate! Ya vámonos, vámonos, vámonos Estoy lleno de sangre Cortés, que pedo liamos, tío, Apoyo, apoyo, vamos acá, apoyo, los, carreras, los pepeos, federal, Ya, cállate, los Paga esa madre, ya no viene nadie Ah, oh, no mames Te enviaré ¡Vienen más! ¿Más? ¡Ay sí, oh. pedí Necesitamos agarrar carretera, se me patina bien un GTA carro. Se patina bien feo tercera esta mamada. mami ¿para qué traes esta madre pues? ¡Cállate los hijos, cortes! ¡Ah, no mames, estamos ponchados! Ah, sí. No poncharon no, que, que vamos en el pinche tajo. No hombre. ¡No mames! ¡Con tu puta madre! parte párate, párate, ah, párate, tío, párate, párate, párate, párate, párate, Bájate! ¡Vámonos, vámonos, vamos vámonos! vamos órale Vamos, perdemos vamos para arriba. ¡En chinga, el chinga, el chinga! Ahí les dejamos el carro y con ah, se entretienen la... ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, mi pinche brazo, güey! ¡Ah, la verga! Vámonos ya para la ciudad ¡Ah, oh, necesitamos escondernos, güey! ¿A dónde nos vamos? ¡No mames! Ahorita le habla al comandante, deja de estar llorando, hombre Mames, wey. Estamos apalabrados estos imbéciles que son nuevos y no saben ni qué pedo. Que no nos reporten en los putos medios, wey, lo que te digo. ¿No Hijo paz, de. ¿sí? ¡Ah! ¡Andele perro, ¡Andele joto! Vámonos. Me lo llega el perro. Déjalo ahí. Está llegando a la casa le hablo a aquel perro Chichotas, güey, se maman a la verga Tenemos que rezar por mi carro, no mames Ese carro no lo deja de ir por nada la, del mundo Los putos medios no nos avisan, hay un pinche retel Ese pinta, no es terreno no de nosotros, cortesquinos de Avisarse no tenemos ni gente ahí nosotros No mames, tú también, qué ¿Tú piensas, si no gracias, mames? Cortés, Cortés, deja de estar mamando, tú bien sabes, desde de que te metiste en este negocio, andamos en el fuego, cualquier día nos matan a cualquiera, cualquiera ah. otro, cualquier día nos tumban. Oh, más, unas, unas vendas o algo así. Entonces, ¿cómo andan, no, chavalon, ¿no? me... ¿Nos andan, bien o qué Al millón, al millón. Eh, patrón, ¿puedo Ay, decir a algo? Queda, a ver qué pedo. Eh, márquele a ese vato, ¿no? Al comandante. Sí, sí, sí. Barón, no vete por una, camioneta de una trailer Y vienes para acá para ir por el carro Pero como vas? Vete con él tú, loco, llévate la troca Si Soy te dan una, Para ir por el carro La verga No mames Ah, no mames Tú ve, curate ese brazo, ya eh, te para de sangrar Para Al... Ah, Dios Bueno, bueno, escucha Bueno, bueno, ah! ¿Qué pues pasó ahí mi habla, garza? Qué? ¿Cómo de quién habla? No, oh, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿Cómo que de qué hablo? Actúas como ¿cómo si ya supieras hablo? ¿Con quién hablo? No tengo este número registrado Tú sabes con quién hablas No te quieres ver? hacer el chistosito ¿Cuál, ahora ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Lo que pasa es que cambié el teléfono, oiga No me quieras ver la cara de idiota, garza Ah, ya sé quién eres Ya, ya con ese... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo ver, de qué, qué cómo pasó? Eso Esto mismo te pregunto, ¿y a ti qué pasó? Pues... ¿Qué pasa con el reten que tienes en el kilómetro 35? Pues lo que pasa es que andamos cuidando la zona de nuestro trabajo. ¿Y que no saben tu gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué pedo? ¿No saben? Sí, lo Porque saben. al parecer no. Pues no, sí, parece, no, no. pues no parece. pues sí sí no parece. Sí sabes, sí sabes, Pues no me mi culpa que ellos quieran actuar así. Bueno, a ver, ya. Okay, okay. ¿Y tú entonces la, qué? Déjame, ¿Estás pintado en la pared? ¿tú? ¿Qué pedo? ¿Con la fila que te pago la, qué? Aguante, ¿Te la pago la... para que estés ahí de adorno? ¿Qué pedo? Miren, miren, hablando, hablando de pagos, ok, ok, le voy a decir, le voy a decir, ok, le va a ser honesto, totalmente honesto. No mames. Pues, hay otro vato, hay otro vato que anda por aquí, por la plaza, y pues me ofreció una, me, me ofreció un mucha más feria, y pues mejor nos, nos olvidamos de hacer negocios, y si puedes, te estoy, te estoy advirtiendo, eh, si te vuelvo a ver por la zona, voy a mandar a todas las unidades que pueda. Porque la, los tratos o sea, aquí se rompen, todas las relaciones. No, no, no, tú bien sabes cómo funciona este pedo, Garza. Ahora estás volteando bandera, tú, bien sabes, pues va, ¿Tú, bien, cuartos, tú ¿sabes? bien sabes qué es lo que le pasa a ver, los a traicioneros. Tú bien sabes qué es lo que le pasa a los traicioneros, con la feria que me dio. Ok, muy bien, Garza. Así que las cosas, ah. pues así van a ser. Ahí nos, gusta, Ahí nos Mucho estamos suena, mirando. Ahí eh. nos estamos mirando. Fierro. Ver, ¿Cómo ves este imbécil? No, pues ya volteó caso? bandera el garzo. No mames. Perro Joto. Que le, ofrecieron ma culero. le ofrecieron más feria. ¿Cómo ves? ¿Quién será? ¿Quién, se quién le habrá pagado a estos carones? No, pues yo qué sé, no mames. Ah, esos pinches pendejos, güey. No pues ¿qué procede? Pues no sé, no sé, espérate, deje voy a bañarme, no mames, voy a pensarle. No mames. Ver, ah, este es un chingo, sí, wey Cállate, lo sí Ven pa' acá. ¿Qué? ¿Qué? Ven ¿Qué pa' pasa? acá. Bien. hablamos hablemos, patrón. No, todo bien. No, pues qué pasó, patrón, qué? Exactamente, no se te olvide oh. que soy tu patrón. Fíjate cómo me hablas, baboso. ¡Ah, la verga. A ah, mi cara. Mi cara. Mames. Baña de oro, la herramienta de trabajo. Y la baño en sangre si me quieren dar pa' abajo. Manchas de rojo en mis billetes favoritos.